Ya está, está grabando. Bueno, pues ya está grabando entonces. Pues buenos días a, a todos y a todas. Algunos me conocéis y... Eh, y buenos, días. buenos días, buenos Elena. Buenos días. Te voy a presentar, ¿vale? Para, vale, vale, presenta, presenta. Para la gente que no me conoce. Soy Elena González y trabajo en Plena Inclusión Madrid. Estoy en el área de accesibilidad cognitiva. Y hago pues muchas cosas de lectura fácil... Adaptaciones, seguro que algo de esto os suena a muchos de vosotros y vosotras. Eh, como os ha dicho Olga, ¿vale? Eh, la clase se está grabando. Cosas importantes que seguro que ya sabéis, además, porque ya habéis tenido otras clases con, con la compañera de Asturias, con Aida. Entonces, vamos a intentar eh, silenciar los micros para no, porque si no, esto es un jaleo, ¿vale? Si tenéis alguna duda o queréis decirme algo, me escribís por el chat que voy a estar atenta. ¿Vale? Si necesitáis cualquier cosa me, me vais diciendo en el chat y lo... Buenos días. Elena, te has desactivado el micro. Has dicho lo último que se está escuchando escuchado es, eh, usar el chat. Si ¿Ahora me ver. oyes? Sí, sí, sí. Ah, pues le he dado sin querer. Ya. Vale. Pues Ale, El día de hoy vamos a empezar con. Eh, vamos a explicar lo que es el Outlook. Vale. Hoy vamos a ver lo que es el Outlook. El próximo día vamos a ver otra, otra herramienta también. Entonces, funciones de Outlook. Vamos allá. Lo primero que tenemos que saber es qué es, qué es eso, ¿no? ¿Qué es eso de Outlook? Que a lo mejor algunos lo conocéis, algunos no. Vamos allá. A ver, Outlook. Outlook es, eh, es, un, es un servicio que nos permite mandar correos, mandar emails de forma gratuita. Pero además, sin otras, muchas funciones que, nos pueden, que, que, que pueden ser muy útiles para, para nosotros y nosotras en el día a día, ¿vale? Por ejemplo. Nos puede servir para organizar nuestro calendario, porque podemos ir apuntando en el calendario todas las cosas que tenemos que hacer y nos puede ir avisando. También podemos ir apuntando todas nuestras tareas, luego veremos cómo se hace todo esto. ¿vale? También podemos guardar pues, números de teléfono de personas que, que necesitemos, direcciones de correo, lo que nos haga falta para contactar con otras personas, ¿de acuerdo? Cuando tengamos que escribirles un correo electrónico. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es crear una cuenta. Necesitamos tener una cuenta de Outlook para poder eh, empezar a manejar esta herramienta. Cuando creamos una cuenta, pues tenemos que inventarnos un nombre y tenemos que inventarnos también una contraseña. Seguro que el otro día Aida os contó eh, cosas de seguridad en internet y demás. Tened cuidado, las contraseñas tienen que ser como pues, seguras, eh, no las debéis compartir y, y estas cosas que os contó Aida el otro día. Entonces, creamos una cuenta con, por ejemplo, nuestro nombre o un nombre que queramos y nuestra contraseña. Y una cosa muy importante, vamos a tener una parte en la que tenemos que Mm, configurar nuestra cuenta vale tenemos que po aquí podemos poner por ejemplo nuestra foto vale aquí mira veis que aquí hay un recuadro en blanco bueno pues aquí podríamos darle a subir una foto aquí podemos darle a cambiar y subimos nuestra foto tenemos muchas formas de configurar nuestra cuenta. No nos vamos a enredar mucho en esto porque es un poco complejo y, y tampoco nos aporta mucha, mucha información. ¿vale? Luego os voy a contar cosas que os van a resultar un poco más útiles pues de cara a cuando, cuando tengáis que mandar un currículum o enviar un correo a alguien. ¿vale? Entonces, vamos a ver. Aquí configuramos. Pero una cosa muy importante. Cómo escribimos un mensaje en, en Outlook, ¿vale? Vamos a ver cómo escribimos. En el, eh, nos están preguntando, a ver, nos están preguntando que es como es como un correo, ¿no? Eso es. Aquí lo que podemos hacer es escribir un correo, un correo electrónico normal, como los que estoy segura que ya mandáis desde vuestras cuentas de correo electrónico, pues lo mismo, ¿vale? ¿Cuándo? Eh, abrimos para estas es cuando abrimos Outlook ya tenemos nuestra cuenta nuestra contraseña y entramos en Outlook vale esta barra que veis aquí es lo que vais a es el menú principal vale espera me ha pasado la diapositiva a ver si me hace caso o no me hace caso menú principal vale entonces, en este menú principal vemos un montón de cosas. Tenemos eh, archivo, inicio, enviar y recibir, carpeta, vista, ayuda. Y dentro de cada una de estas hay un montón de opciones. Ahora mismo el que nos interesa que es escribir un correo. En, pincharíamos en inicio y aquí nos salen un montón de opciones. Nuevo correo, nuevos elementos, para, eh, eliminar, archivo... Vale, todo esto que estáis viendo aquí es el menú principal para cuando vamos a enviar un correo. Entonces, lo, como lo que queremos hacer es enviar un correo nuevo, le damos a nuevo correo electrónico. Veis que está eh, rodeado con el circulito rojo ahí arriba. Pues nuevo correo electrónico. Y entonces nos sale una nueva, una nueva ventana, que es donde vamos a escribir ese correo. En, ese, en esa parte tenemos que decidir para quién es ese correo. Entonces, en la parte de para, aquí escribiríamos la dirección de correo electrónico de la persona a quien le queremos enviar ese correo. Por ejemplo, vamos a enviar nuestro currículum a una empresa. Bueno, pues entonces ahí tenemos que saber cuál es la dirección de correo electrónico de esa persona. ¿vale? Y en asunto tenemos que poner de qué es lo que vamos a enviar. Por ejemplo, podríamos poner currículum de rollo. Eh, ¿Vale? Y abajo, ahí escribiríamos, lo, nos presentaríamos en el ejemplo del currículum. Buenos días, soy eh, pues yo en este caso Elena, y te, os mando mi currículum, lo que sea. ¿Vale? Lo que tengamos que poner, si es para, para, para enviar nuestro currículum, pero también le podemos enviar un correo electrónico a un amigo o a una amiga, ¿vale? Entonces, importante, nuevo correo electrónico de, y tenemos que poner información para quién es, sobre qué es ese correo que vamos a mandar y abajo escribiríamos lo que, lo que, lo que tenemos que decir, ¿vale? Presentarnos o lo que sea, ¿vale? Para Me estáis preguntando por el chat para juntar, adjuntar. Eh, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Porque eso está explicado un poquito más adelante, ¿vale? En el correo electrónico que vayamos a mandar, la parte que escribamos, el texto que vayamos a escribir, podemos también editarlo. Podemos decidir qué tipo de letra vamos a usar, qué tamaño vamos a usar, qué color, eh, si lo queremos poner en negrita, en cursiva, si lo queremos subrayar. Entonces, ¿veis esa parte que está eh, rodeada de, con ese círculo rojo? Ahí es donde podemos cambiar todo lo que necesitemos o todo lo que queramos cambiar. A ver en el chat que nos están escribiendo... Eh, hay una persona en el chat que nos, nos comenta que eh, el currículum se puede mandar por Outlook y también, claro, y por Gmail. Claro, eh, pero hoy lo que vamos a hacer es explicar la herramienta de Outlook, ¿vale? El próximo día explicaremos otra herramienta, pero hoy vamos a hacerlo por aquí, ¿vale? Por Outlook. Entonces, aquí configuramos el texto que queremos, editamos el texto. Vamos a ver qué más. ¿Veis que aquí podemos seleccionar Calibri? Bueno, pues aquí está por ejemplo Calibri porque es la que sale primero, pero la podríamos abrir y elegir otra. ¿El tamaño? Pues normalmente escribimos a 11, 12, pero bueno, también lo podéis eh, modificar. Podemos eh, hacer el tamaño más grande o más pequeño. Podemos utilizar viñetas o números cuando vamos a mandar un listado de algo, pues podemos utilizar las viñetas o los números. Podemos ponerlo en negrita, en cursiva, subrayarlo, podemos cambiar los colores, podemos alinearlo a un lado o a otro. Tenemos muchas opciones de, de editar el texto. Veis que aquí nos salen un montón de opciones de tipo de letra, pues Calibri, Abadi, aquí ya sabéis que hay uf, infinitas. Algunas son las que conocemos más habitualmente, pues Calibri, Arial y estas, y luego hay otras que son imposibles de leer súper complicadas y que no es muy recomendable utilizarlas porque no se entienden bien, ¿vale? Que a lo mejor están pensadas para otra cosa. Entonces, vamos a intentar usar un tipo de letra pues más o menos normal para que todo el mundo lo pueda entender bien, ¿de acuerdo? Hay una persona... Eh, a ver, los tipos de letra que más utilizan son Tañuromas o Eso es. También se pueden utilizar eh, eh, Arial o Calibri. ¿Vale? Escribidme por el chat qué tipo de letra soléis utilizar vosotros y vosotras eh, cuando mandáis un correo o cuando escribís. Taoma, ¿vale? Calibri. Arial, calibri, claro, sí, es el tipo, de, son los tipos de letras, calibri, calibri, calibri o arial, son las que más estáis escribiendo en el chat Claro, son las más habituales, ¿vale? Sí que es cierto que nos podemos descargar otros tipos de letras, ¿vale? Pero para mandar un correo, por ejemplo, lo que estamos hablando, para mandar un correo electrónico con nuestro currículum, utilizamos tipos de letra normalitos, habituales, ¿vale? Los que estáis escribiendo en el chat, Arial, Calibri, Britannia, Roman, ¿vale? Los habituales, los de esos que comentáis en el chat que se pueden descargar, igual mejor para algo nuestro personal, más que para cosas más formales como es mandar un currículum, ¿vale? Calibri, sí. La que más estáis escribiendo en el chat es Calibri. Bueno, pues entonces, eh, ahora vamos a ver. Aquí podemos, como os decía, podemos hacer la letra más grande o más pequeña. No podemos hacerla demasiado, demasiado, demasiado pequeña porque entonces la gente que tenga pues, problemas de visión o lo que sea, no, no lo va a ver bien. Y tampoco hace falta escribirlo enorme, ¿vale? Vamos a utilizar un, un, un tipo de letra, pues eso, 11, 12, lo habitual. ¿Vosotros soléis escribir en ese tipo de letra? 14, dice una persona. ¿Qué, ¿Los demás qué, tipo de, cuán, qué número soléis poner aquí? ¿Qué, tipo de, de, ¿Qué tamaño soléis poner? 15, 16. Vale. Vale, vale, pues eh, 11, 12, vale, sí, por ahí 15, eso es. Andáis todos más o menos por 12, 14, por el, mismo, por el mismo número, fenomenal. Vale, 12 también. Y 20. Yo solo uso a veces 11, el tamaño que solemos poner es 14, yo depende, pero lo 20, pongo 20 también, 18. Yo, ve 18, sigo una letra, sigo la letra, <risa> letra de tamaño. Perdona. Ya, conmigo. Perdona. Sí. Eh, Elena. Dime. Eh, te mandado antes un mensaje y me ha dicho perdón, estoy trabajando, que estoy trabajando. Pero era un mensaje bastante importante. Casi no te oigo ni nada. O sea, se me ha cortado y como que me estoy como. Oigo como, no sé si detrás o algo. No lo sé. ¿Y puedes subir al volumen? A lo mejor. No, pero es que eh, se me ha parado un rato y después se me ha vuelto. A, a reiniciar desde el momento que has, de, se has dicho co, y después se me ha parado y, de, y, al, y al momento ha dicho reo. Vaya, bueno, pero ¿y ahora me oyes mejor? Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Pues, estoy, estoy, estoy como, como, como, me estás diciendo, eh, como que unas veces se, como que hacen brrr, así como un, un ruido así, pero no sé. ¿Los demás, las demás me oís bien? Sí. ¿Sí? sí. Vale. Vale, bueno, pues entonces, eh, eh, a lo mejor si, si ves que no me ha pues a lo te mejor te hay portado, que reiniciar el tienes que reiniciar otra vez. Vamos a cortar un poco a veces. Vamos a, vamos ¿Te a te ver. Ves? A ver, y por el chat. Vale, a lo mejor tenéis que eh, apagar las cámaras porque a lo mejor es que no tenéis muy buena conexión de internet. ¿Vale? Entonces, a lo mejor sí que podéis apagar vuestra cámara para que os llegue mejor el sonido. ¿Vale? Porque sí, sí. Porque luego. Voy a, yo, voy a apagar yo la cámara porque. Eso. Yo creo que... Sí, porque estamos teniendo hoy problemas de conexión, que ahí tenemos muchas más cosas entendidas, entonces por pues eso. Claro, pues apaga la cámara y así seguro que me oyes mejor. ¿Vale? Perfecto. Venga, pues entonces vamos, a, vamos a, a seguir. Que por aquí me decís que sí que me oís bien. Venga, vamos a seguir. Entonces, el tipo de letra, ya hemos visto. A ver, vamos a ver qué más cositas. En el asunto podemos poner, eh, acordaos que es muy importante que pongamos un asunto, ¿vale? Recordaos, porque así la persona que va a recibir nuestro correo, ya tiene una idea de qué es lo que le vamos a contar, ya sabe más o menos lo de qué va el correo que le vamos a mandar, ¿vale? Entonces, en el ejemplo que yo he puesto aquí, que es cualquier, como si le mandáramos uno a un amigo, pues, buenos días, ¿qué tal el fin de semana? Y entonces, como es un correo así para saludar, aquí ponemos saludos, ¿vale? Si fuera para enviar un currículum, como os decía antes, pues podemos poner eh, currículum de Rosa o currículum de Judith, ¿vale? Lo vamos a, eso lo vamos a modificar según lo que vayamos a, a enviar. En el para, yo aquí, por ejemplo, he puesto eh, mi correo electrónico, ¿vale? Pero recordad, tenemos que poner la, eh, el correo electrónico de la persona a la que vayamos a mandar SM, ese correo, ese email, ¿vale? Es importante... Que escriba que nos fijemos en que est estamos escribiendo bien ese correo, que no nos estamos comiendo ninguna letra o un punto o esas cosas, ¿vale? Porque si no, los correos no van a llegar. Una cosa que nos pasa muchas veces a todos y a todas es que nos podemos equivocar cuando escribimos una palabra. Podemos cometer faltas de ortografía, eh, nos puede faltar pues, un acento en una palabra o podemos comernos una letra, o escribir una letra de más. Entonces, veis que nos va a salir eh, con la palabra que, es, que tiene un error, debajo sale como una rayita de color rojo. Y eso nos, nos indica que ahí algo está mal, que hay una rata. ¿vale? Entonces, tenemos la opción de hacer una revisión de, de la ortografía y la gramática de nuestro, de nuestro email ¿vale? ¿Veis aquí arriba? Que pone revisar ¿Sí? Vale. Entonces vamos a ver qué pasa Cuando le damos a revisar Nos sale Un cuadro ¿Veis? Nos sale este cuadro grandote En este cuadro grandote nos van a salir las palabras que están mal escritas, o que nos hemos equivocado, o que no hemos puesto una tilde, lo que sea. Los que tengan un error, ¿vale? nos van a salir aquí. Entonces, ¿veis que debajo nos pone sugerencias? Y aquí ya escribe bien, en este caso, por ejemplo, que es después. ¿vale? Pues Entonces, aquí podemos cambiarlo para que esté bien, bien escrita esa palabra o esas palabras en que nos hemos equivocado, y las podemos ir cambiando. vale Es muy importante que los correos electrónicos que mandéis no tengan eh, faltas de ortografía. Y para eso, por ejemplo, hoy que estamos viendo Outlook, pues tiene esa herramienta para mandar los, corre los, los correos sin, eh, sin faltas. ¿Vale? Esto es muy, muy importante, ¿de acuerdo? Cuando, sobre todo cuando mandamos un currículum, es muy importante que el correo que mandamos esté bien escrito, sea correcto, ¿vale? Utilizamos esto, revisar, y aquí vamos modificando, revisar, ortografía y gramática, y revisamos las palabras que salen en rojo, ¿de acuerdo? Y las cambiamos. Y como ya le hemos dado a cambiar, veis que en el correo ya no sale bien escrita. Ya sale, después, perfectamente escrito, ¿vale? ¿Sí? Vamos a ver, eh, que alguien nos está escribiendo en el chat, vale, mira, hay una persona que, están, que está diciendo que si escribes un, eh, el, el correo con erratas que te lo desechan, claro, es lo que se estaba diciendo, ¿vale? Es muy importante que cuando mandáis un email no tenga ningún error. ¿Vale? Utilizar Elena, me, esto. ¿Elena, me oyes, Elena? Sí, te oigo. Eh, yo lo veo muy bien porque pone después y luego hay como un circulito y lo pone, ¿no? En un circulito. ¿Cómo? lo lo Que en el circulito pone después todo. Ya está la rayita afuera, que no está. Eso está es, parecido, no, eso es, eso es. Que no me salía. Eso es, exactamente, ¿vale? ¿Vale? Exactamente. Vale. Lo puedes... Lo, mira, vamos a volver a la anterior para que lo veas, ¿vale? Otra vez. Estamos aquí, le damos a revisar, ortografía y gramática, y nos sale este cuadro grandote que veis aquí. Pues aquí ya cambiamos las palabras que estén mal. Ah, sí oye Le damos a cambiar y entonces ya está, ya nos sale. ¿Vale? Todo bien escrito y sin erratas, con Perdón. las tildes y todo. Perdón. A ver, cuéntame. Es que hoy estamos con problemas técnicos. Sí. Está yendo toda la conexión a... a todo el rato. Y se me acaba de ir ahora la conexión. Ya. Fa... Pues lo siento. Luego, si no, puedes ver la grabación cuando vale. la subamos, ¿vale? Vale. Venga. Es que estamos con secadores, no sé qué más, no sé. Tenemos mil cosas aquí encendidas. Bueno, no te preocupes. Luego, si tienes problemas, luego ves la grabación. En algún momento. Vamos a... Vale, vale. Todo eso es lo que sé. Vamos a salir, ¿vale? Entonces, aquí ya daríamos a enviar. ¿Por qué? Porque ya tenemos. Hemos puesto, ¿para quién es el correo? Hemos puesto el asunto. Hemos escrito nuestro. lo, lo que queríamos. Queremos enviar ahora. Nuestro. Voy a, voy a silenciaros algunos, ¿vale? Que estáis. eso, ya está. <risa> Y entonces ya le damos a enviar. Y ese correo ya se envía. ¿Vale? Dudas hasta, hasta aquí, las escribís por el chat, porfa, ¿vale? Que si no es un poco lío esto. Yo he dicho que, que lo de revisar. Oye, sí. Eh, Puedes tener una cosa: que hay palabras que son iguales. Sí. Como, como tú y tú que llevan tilde. Que llevan tilde, sí. Y te y te que llevan tilde. Y la ortografía eh, no te lo reconoce. A, algunas veces sí que te lo reconoce. Algunas veces sí, Goyo. ¿Vale? A lo, mejor entonces, se, a lo mejor se puede equivocar a veces, ¿eh? Sí que es cierto. A veces se puede equivocar. Pero no sepas tú bien la ortografía y eso. A veces no te lo reconoce. Puede fallar. Alguna vez sí que puede fallar, Goyo. Pero, eh, pero generalmente funciona bien. ¿Vale? Porque el, lo que hace es que te, te, él tiene en cuenta, el sistema tiene en cuenta, eh, no, no, a veces no se ciñe solamente, por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto de después, sí, porque yo escribí mal la palabra, ¿vale? Pero a, la, con las tildes sí que tiene sí que tiene en cuenta la frase a veces y entonces te, te puede dar opciones que sí están bien. ¿Vale? Bueno, Disculpen bueno. llegar tarde. Me estáis preguntando por aquí cómo puedo descargar Outlook, cómo se puede descargar Outlook. A ver, eh, sí que es cierto que cuando normalmente, bueno, no sé si normalmente, pero eh, sí que os recomendaría que a lo mejor cuando enviéis los, los, los currículum a las empresas o, o a los contactos que tengáis, a lo mejor os resulta un poco más sencillo hacerlo desde, desde un ordenador o desde una tablet vale porque porque si tenéis ahí vuestro currículum y podéis modificarlo en el Word, o añadir fotos, o lo que necesitéis, ¿vale? Entonces, podéis descargar, ya sabéis que se pueden descargar todas las aplicaciones que queráis en los móviles, sí si la pregunta es si se puede descargar, ya sabéis que podéis descargarlo, claro, pero, pero sí que creo que es más fácil, para esto que estamos haciendo, de enviar los currículos, buscar el trabajo y demás, a lo mejor os resulta un poco más fácil, por lo que habéis comentado otras veces, hacerlo desde un ordenador. ¿Vale? Por aquí comentáis que a veces usáis los dos, claro. Bueno, luego ahí cada persona pues... A ver, alguien escribe en el, grupo que tiene una, en el chat que tiene una duda, vamos a ver qué duda es. Aquí. Me preguntáis que cuál es la mejor aplicación para descargar. A ver, eh, como os expliqué antes, hoy vamos a ver Outlook y el próximo día vamos a ver otro, ¿vale? No yo no, no, no es que uno sea mejor que otro, a lo mejor hay personas que le gusta más este y personas que le gusta más el otro, ¿vale? A cada, a cada uno tiene sus preferencias, ¿vale? No, no pasa nada, no es que sea uno mejor que otro. Como, eso como queráis, el que, con el que vosotros trabajéis más a gusto, ¿vale? Vamos a avanzar un poquito. Elena, sí hola, buenas. Eh, buenos días. Una pregunta días. sobre revisar, ¿vale? Sí, Pero eh, atrás, hoy en día, ahora, cuando tú escribes un, un correo y cuando tú te equivocas, hay en algunas ocasiones que el mismo programa te, te corrige la palabra mal que, que has escrito. No hace falta que te vayas eh, expresamente a revisar y... <coughs> Y ortografía. Eso, es, eso de hecho, es. De hecho, si tú ya lo tienes automatizado para que te los corrija, no hace falta que te metas ahí. Eso es, muy bien, Enrique. Hay muchas palabras que las va a corregir directamente, ¿vale? Pero yo aquí lo que os enseño es que si no, os va a salir esa línea que veíamos antes, ¿os acordáis? La línea roja que veíamos antes, aquí. Os sale esa línea roja debajo de la palabra. Pero como bien dice Enrique, muchas veces el propio, el propio sistema os lo va a modificar. ¿Vale? Enrique, gracias. Y sí, <ríe> Vale. Vamos a... Elena. ¿Sí? Que te iba a decir sí. que también se, se, pueden, se puede configurar para correos de Google, de Yahoo. Eh, el uno se puede configurar para varios tipos de correos. De Gmail. Sí, pero nosotros el que vemos hoy, ¿eh? ¿cuál es el que vemos hoy? Sí, pero yo lo tengo configurado con, con Home Vale, perfecto. Pero como tenemos que, no podemos verlo todo, todo a la vez, tenemos que ir explicándolo por partes. Claro, digo, pero a lo mejor, a lo mejor hay compañeros que no saben que nulo no se puede configurar para varios. Para, para varios. Compañeros. Claro, sí, pero vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Porque si lo explicamos todo a la vez es un poco jaleo. Sí, sí, sí. Vale, muchas gracias. Por no nada. A ver, entonces, eh, como decía Enrique, ¿vale? El ordenador, el sistema, os puede eh, solucionar solo esos errores que cometemos, y si no, os sale esa línea roja debajo y, seguimos, y podemos hacer esa corrección. Que como decía Goyo, a veces... Se nos puede quedar ahí alguna tilde o podemos tener alguna dificultad con alguna palabra, ¿vale? Pero por norma general funciona bastante bien. Yo os recomiendo que lo utilicéis para eh, que los correos que mandéis no tengan errores, ¿vale? A ver, también ah. hay que, que algunas veces te funciona, pero otras veces si pones tú, tú, y, y te has confundido con la U, y, y igual te ponen la línea para que, por si se error, ¿sabes? Sí, eso es lo que decía antes Goyo de las tildes, exactamente. Vamos a ver cómo adjuntamos un, un archivo. Estamos en nuestro correo, ¿vale? Y ahora sí que queremos adjuntar nuestro currículum, por ejemplo. Entonces, veis que aquí pone adjuntar archivo. Podemos adjuntar elementos, explorar sitios web o examinar este equipo. Vamos a, eh, para no liarnos mucho, mucho, ¿vale? Vamos a examinar este equipo. Vamos a pensar que estamos en nuestro ordenador y que tenemos nuestro currículum en nuestro ordenador, ¿vale? Un documento de Word o un PDF normal en nuestro ordenador. Entonces, eh, le damos a adjuntar archivo, examinar este equipo y ¿qué pasa? Que nos sale una ventana nueva, ¿vale? Tenemos que buscar eso que queremos enviar, en este caso el currículum, vale, lo seleccionamos, nos sale entonces aquí y aquí, veis que pone lo mismo. vale, Y le daríamos a, a abrir y ya está. vale, vamos a, vamos a volver atrás, le damos a adjuntar archivo. Pensamos que tenemos nuestro currículum en nuestro ordenador, le damos a examinar este equipo. Y nos sale esta ventana grande. Buscamos nuestro currículum, que ya está aquí, y le damos a abrir. Y entonces nos sale aquí, debajo de asunto, donde habíamos puesto saludos, debajo de, del asunto nos pone currículum. Ya está adjunto ese documento que nosotros queremos enviar. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No. Vale. Tenemos claro entonces cómo adjuntar. Vale. Vamos a ver cómo podemos incluir nuestra firma en eh, nuestro correo electrónico. Cuando, cuando vamos a mandar nuestro currículum a una empresa, pues la verdad es que puede quedar muy bien que, incluy que incluyamos nuestra firma. ¿Vale? Nuestro nombre, nuestros apellidos, lo que, lo, nuestro teléfono, por ejemplo, ¿vale? Queda bien, queda como profesional, ¿vale? Entonces, a ver, un segundito, que nos es, estáis escribiendo por aquí. Vamos, nos piden repasar lo de adjuntar, ¿vale? Pues vamos, antes de meternos en esto, vamos a repasar lo de adjuntar otra vez para que nadie se quede con dudas, ¿vale? Vamos a volver otra vez atrás. A ver, queremos adjuntar nuestro currículum al correo electrónico que vamos a mandar. Vale, pues vamos a adjuntar. Le damos a adjuntar y vamos a pensar que tenemos nuestro, correo, nuestro currículum en el ordenador en el que estamos. Pues le damos a examinar este equipo. Entonces, lo que va a pasar es que nos va a salir otra pantalla, otra ventanita. En esta ventanita tenemos que eh, seleccionar nuestro currículum. Esto ya lo tenemos seleccionado, le damos a abrir, lo buscamos, le damos a abrir y ya está. Y nos sale aquí, solito, no hay que hacer nada más. ¿vale? Ahora sí. A ver si nos contesta en el correo la persona que tenía la duda. Bueno, si, si tenéis alguna duda, me, me decís, ¿vale? Ya se adjunto el correo. Ya, ya se ha adjunto en el correo la, el currículum, ¿vale? Vamos a ver entonces lo de la firma. Veis que aquí tenemos firma. Igual que teníamos aquí adjuntar archivo, aquí tenemos firma. ¿De acuerdo? Cuando, eh, cuando, a ver, quién está un segundito, alguien está escribiendo dudas, yo dudas, ¿quién tiene dudas? A ver, escribidlas en el chat y yo os voy leyendo, no hay problema, ¿vale? hice Escri escribiendo. En la firma, pinchamos en firma y nos va a salir predeterminado y firmas. Vale, pues le damos a firmas. ¿Vale? Pinchamos en firma y nos saldría otra ventanita que ahora mismo es como, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver, pinchamos en firmas y nos sale esta ventana. ¿Veis que tiene muchas opciones esta ventana, vale? Igual es un poco complicado, aquí tenemos que fijarnos bien en lo que tenemos y lo que queremos escribir, ¿vale? Para crear nuestra firma. Aquí nos va a salir nuestra cuenta de correo electrónico. Veis que hay un montón de cosas, ¿vale? Mensajes nuevos predeterminados, respuestas o reenvíos predeterminado hay un montón de cosas que, que, que vais a ver, ¿de acuerdo? Eh, importante, que no nos volvamos locos con esto, ¿Vale? Escribimos nueva firma. Veis que aquí pone nueva. Pues pinchamos en nueva, nos sale otra ventanita más que pone nueva firma. Y aquí escribimos, le damos a aceptar. Ponemos, veis, aquí he puesto yo, por ejemplo, lo de prueba para poner algo, ¿vale? Pero podéis poner vuestro nombre, vuestros apellidos, eh, el teléfono, lo que sea. Y le damos a aceptar. Y aquí, ¿veis? Que nos, nos devuelve a esto. Nos devuelve otra vez a este espacio de aquí. Que aquí ya es donde escribimos. Pérez, Pepe Pérez, Administración y el teléfono. Lo que queráis escribir. Vamos a volver para atrás. Gloria. Lo otra vez. A ver. Lorena. Sí. Que hay páginas web que encuestan y crear tu, tu firma. Sí. sí. Y la puedes guardar en vez de hacer los pasos que estás haciendo, lo guardas y se puede quedar una firma como vosotros tenéis en vuestro correo. Claro, esto lo, esto lo que estamos haciendo es que esta firma que estamos creando se te va a quedar ya guardada. Sí, como vosotros en vuestro correo pone... Claro, tan... claro, sí. claro eso es. Eso es. Vale, aquí lo que vamos a hacer es que ya se te queda guardada para los siguientes correos que vayas a que quieras escribir, ¿vale? Uh -huh. Ya lo tienes ahí siempre, tu firma puesta. Sí, sí, sí. ¿Vale? Por eso digo que hay páginas web que pone tus datos y tal, lo hace y después lo descargas. Eso. Pero bueno, Me ahí te ya te tienes que... Que ir, te tienes que ir a otra, a otra página y crearlo y todo. Aquí lo puedes hacer directamente. Ya, eso sí. sí. Igual pero... es un poco más directo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, efectivamente, sí, lo puedes hacer, sino también desde otra, pero desde otra página y descargártela. Pero bueno, desde aquí pues ya lo tienes directamente. ¿Vale? Vamos a, vamos a repasar entonces la firma. Vamos allá. Pinchamos en firma. ¿Veis que nos sale predeterminado firmas? Pues pinchamos en firmas, ¿vale? Y que nos sale, nos sale esto gigante vale vamos a repasar nos sale aquí predeterminado eliminar, nueva guardar, cambiar nombre y veis que aquí pues, nos salen también un montón de cosas La cuen nuestro, nuestra cuenta de correo electrónico vale como vamos a crear lo que queremos es crear una cuenta nueva para nosotros, nuestro nombre vale vamos a darle a nueva firma y vamos a poner, yo he puesto prueba para que se quede ahí guardada. Entonces nuestra firma se quedaría guardada con el nombre de prueba. Escribimos prueba, le damos a aceptar. Y entonces, ahora ya sí, uy, escribimos aquí pues todo. Pepe Pérez, administración, el teléfono, lo que queráis. ¿Vale? ¿Veis que aquí arriba pone prueba, que está subrayado, en azul. ¿vale? Esa es nuestra firma. Le daríamos a aceptar y ya está. Cuando pinchamos en firma, nos sale prueba, que es nuestra firma. ¿Vale? Y ya nos saldría directamente. Pérez, administración y el teléfono. ¿Vale? Vamos a Vamos a... ¿Es un poco complicado? ¿Resulta un poco complicado lo de la firma? ¿No? Enrique no. Enrique, tú controlas, ¿eh? No no, no se trata de que, de que controles, sino que el tema es que, a ver, esto de, de poner la firma sirve mucho para el currículum y tal, pero por ejemplo para otra, otros fines, eh, imagínate, tienes que... Eh, enviar a, a empresas cosas y tal eh, necesidades o, o trabajas con comerciales o tal sí. eh, ya la, como que la firma ya la tienes directamente eh, predeterminada hecha y ya salen los datos ya directamente uh -huh. no entonces esto te sale directo pero por ejemplo tú esto lo has hecho muy bien en el sentido de que si tienes que dar información para que ellos contacten, contacten contigo, lo puedes lo puedes hacer así más sencillo. Claro, es más fácil. ¿Ya? Así pues eh, ellos tienen más claro y ellos se pueden poner más... Eh, encontrar una, una solución con contigo para, para contactar y ya está. Eso es. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Eh, comentan por el chat que sí, que es un poco complicado, pero que ensayando se aprende. Pues claro que sí. A ver, pues claro que sí. vale no, Vamos a aprender todos a hacerlo sin problema. vale Y, y a otra persona nos pone, pienso que es interesante para, para solicitar trabajo, efectivamente. Vale. Vamos, Hay una persona que nos había pedido que lo, que lo volviéramos a hacer. Vamos a, vamos a repasarlo de nuevo, que no hay problema. ¿vale? Vamos a volver a hacerlo, no pasa nada. Vamos allá. Vamos a incluir nuestra firma en el correo. ¿vale? Le damos a firma. En este menú grandote que llevamos viendo todo el tiempo. Le damos a firma, pinchamos en firmas y nos sale esta ventana. Aquí vamos a escribir, yo puse prueba, pero vosotros podéis poner mi firma o lo que queráis, ¿vale? Le dais a aceptar y ya tenéis que escribir aquí vuestro nombre, apellidos, podéis poner vuestro teléfono. Yo he puesto aquí un ejemplo que se me ocurrió en ese momento, ¿vale? Aquí podéis poner, tenéis que poner vuestros datos, vuestros datos de contacto, por si quieren llamaros o escribiros directamente directamente ya los tienen a mano como también decía Enrique antes Nabil, ¿querías preguntar algo? Abre el micro que, para que te podamos oír Sí Ahora, ¿qué, gracias. Correo? ¿Qué correo es el que habéis abierto? Estamos viendo Outlook ¿Eh? Outlook Al... No puedes deletrear por favor. Te lo voy no a, más. te lo voy a escribir, te lo escribo en el chat, ¿vale? Vale. Mira, vamos a escribir, te lo escribo en el chat. Bien. Ahí lo tienes. Vale. ¿Vale? Eh, la firma de te quita una pregunta. sí ¿Eh? Eh, ¿para qué sirve la firma digital? Pero eso ya no es de esto, la firma digital ya no, ya no es de aquí, ¿vale? Vamos a, a resolver, vamos a intentar centrarnos en lo que estamos viendo ahora, ¿vale? Porque si nos si sí. abrimos y vemos otras cosas, igual nos liamos, ¿de acuerdo? Pero ¿es obligatorio la firma digital o no es obligatorio? Nabil, ahora estamos viendo el correo electrónico, ¿vale? No tiene, no tiene nada que ver con... No, no, no estamos hablando de la firma digital, ¿vale? Para tener tu correo electrónico no necesitas tener ninguna firma digital. Tú puedes abrirte una cuenta de correo electrónico y mandar tus correos, ¿vale? No necesitas ninguna cuenta... No, no necesitas ninguna firma digital, ¿vale? Venga, pues por aquí eh, en el chat escribís... Que algunos que sí, que ya lo habéis aprendido y que lo practicaréis. Perfecto, me alegro mucho, ¿vale? Recordad, entonces, metemos aquí nuestra dirección, nuestro teléfono, lo que sea. Le damos a aceptar, de modo que la próxima vez que vayamos a escribir un correo, pinchamos en firma y ya pinchamos aquí en prueba. Prueba, que es el nombre que he puesto yo, <coughs> perdón pero podéis ponerlo, podéis poner el nombre que queráis, podéis poner mi firma o lo que sea, ¿vale? Y ya está. Pincharíamos en firma, prueba y automáticamente ya nos saldría nuestra firma en el correo electrónico que vayamos a enviar. ¿Vale? Venga, vamos bien porque ahora en el chat todo el mundo está resuelto, o sea, que bien. Vamos a ver cómo insertamos un contacto. No a ver, veis que aquí tenemos eh, dos opciones, ¿vale? Vamos a ver una opción. La primera es, veis que aquí a la derecha pone buscar personas, libreta de direcciones y bueno otras cosas. Vale, lo que nos interesa es libreta de direcciones. Cuando entramos en libreta de direcciones, pinchamos aquí libreta de direcciones y nos sale uf, esta ventana gigante. Entonces, veis que pone eh, solo nombre, más columnas, nos salen un montón de datos, un montón de información, ¿vale? Eh, vamos a ir viendo. En el, el tema 2, en la página web todavía nos dice que no está disponible. Sí, lo dijimos antes, eh, eh, lo, vamos a, lo vamos a abrir ahora cuando acabemos la clase, Vale. lo vamos a abrir ya para que lo tengáis ahí. ¿No os vale, que yo sé manejarlo. Claro. No te preocupes, ahora cuando terminemos la, la clase lo, lo abrimos, ¿vale? Ok, ok. Vale. Eh, Elena. Sí. Oye, una pregunta que te voy a hacer. Dime, David. El, el tema 2, ¿cuándo lo vais a poner? Ahora, cuando acabemos la clase. Vale, vale. Gracias, ¿Vale? Elena, ¿eh? En cuanto acabemos ahora la clase, ya lo podéis, lo, ya lo podéis abrir, ¿vale? Vale, gracias, Elena. A ti, David. Chuchu. Vale, vamos a ver, entonces, eh, nos sale este cuadro con un montón de información, un montón de datos. Vale, vamos a ver qué es lo que nos interesa. Veis que eh, vamos a encontrar, aquí a la izquierda nos pone archivo, edición y herramientas. Lo que queremos es añadir un contacto nuevo, ¿vale? Le damos archivo, nueva entrada y nos sale otra ventanita más. Se pone nueva entrada. Y lo que queremos hacer es meter este nuevo contacto. Le damos a aceptar. Y voy un segundito que voy a leer el chat que nos están escribiendo. La libreta de direcciones es como tus contactos de teléfono. La libreta de direcciones, claro, tú ahí puedes meter todos los correos electrónicos, los teléfonos, de personas con las que necesitas contactar, que necesitas tener a mano. Así, cuando tengas que volver a mandar un correo, ya tienes a esa persona guardada en tu, correo, en tu, en tu ordenador, en tu cuenta de Outlook, ya la tendrías guardada y ya está. Así, cuando vuelvas a escribir su, su mail, ya te sale automáticamente. ¿Vale? Vamos a ver. Entonces, ciego, sí, okay. que ya no hay más dudas en, en el chat. Archivo, nueva entrada, y pinchamos nuevo contacto y a aceptar. Vamos a ver. Y nos sale esta ventana. En esta ventana tenemos que ir, ¿veis? Nombre completo, organización, puesto, eh, correo electrónico, Trabajo particular, nos salen un montón de opciones, nos sale aquí un cuadrito en blanco, otro cuadrito aquí en blanco, ¿vale? Nos salen un montón de opciones, nos sale aquí guardar y cerrar, eliminar, correo electrónico, reunión, más, tenemos mu muchísimas opciones, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que nos interesa a nosotros, porque si no nos vamos a volver locos. Vamos a rellenar, por ejemplo, Pepe Pérez. ¿Vale? Vamos a poner el nombre de Pepe Pérez, por ejemplo, y aquí vamos, esto nos sale solo, esta parte que veis aquí de archivar como, sal, nos, nos sale solo, vale, lo genera solo el, el, el correo, y aquí escribimos la dirección de correo electrónico, la que sea, yo me he inventado esta, @yahoo es, ¿de acuerdo? Podríamos incluir una foto, como os he dicho, ¿vale? pero como este me lo he inventado yo, pues no le voy a incluir ninguna foto, que me lo he inventado. Y le damos a guardar y cerrar. Entonces, cuando yo estoy escribiendo un correo y pongo Pepe, veis que ya me sale esta ventanita pequeñita debajo que pone pepeperez@yahoo.es. porque ya está guardado y ya lo tenemos en nuestra libreta de direcciones. Vamos a ver el chat que estáis escribiendo. A ver. Voy a volver a explicarlo, no os preocupéis. Sí, sí, tranquilos, que voy a volver otra vez para atrás y lo vamos a volver a ver otra vez. No, no te preocupes, Judith. Y comentáis, algunas personas comentáis que esto también lo hacen, eh, otro, por ejemplo, otras que tenéis de Yahoo y otros correos que tenéis, claro. ¿Vale? Cada uno, sí que es cierto que se hacen de una manera un poco diferente unos y otros, ¿vale? Pero, pero sí, en otras cuentas que tenéis de Yahoo, por ejemplo, otra, otras que tenéis seguro que también se puede, se puede hacer, ¿de acuerdo? De acuerdo, señorita. Claro, lo tengo, hay una persona que dice que lo tiene diferente. Claro, ¿vale? Va cambiando un poco en función de con quién tenéis la, la cuenta. Yo os estoy explicando ahora lo de, lo de Outlook, ¿vale? se puede hacer me preguntáis si, si se puede hacer con los demás, sí. ¿Vale? Se puede hacer con lo que con casi yo creo que con todas, no sé si con todas porque igual no las conozco todas, todas. ¿Vale? Pero pero sí, podéis guardar vuestros contactos. ¿De acuerdo? Vamos a a ver, vamos a repasarlo otra vez que hay una persona que nos pedía que lo volviéramos a repasar otra vez, ¿vale? A ver. Insertamos un para inserta, insertar un contacto. Recordad que os he dicho que tenemos dos opciones. Vamos a ver la primera. Primera opción. En este menú grande que llevamos viendo todo el rato, veis aquí a la derecha que pone libreta de direcciones. Vale, pues pinchamos en libreta de direcciones y nos sale una ventana nueva muy grande con un montón de opciones, vale, un montón de información. Nos vamos a ir a lo que nos interesa a nosotros, que es a meter un contacto nuevo. Vamos a ir a archivo. Archivo, nueva entrada. Y pinchamos en nuevo contacto. Y le damos a aceptar. Aquí nos va a salir otra ventana nueva. En esa ventana hay un montón de información que podemos rellenar. ¿Vale? Veis nombre completo, organización, hay un montón de opciones. ¿Vale? En el ejemplo que yo os he puesto, vamos a poner Pepe Pérez. El señor que me he inventado yo se llama Pepe Pérez y su correo Eso. electrónico vale. es pepepérez.yahoo.es. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, eh, pata chicle, pata entonces pepeperez.com.es y le damos a guardar y cerrar. Por lo tanto, cuando vayamos a escribir eh, otro correo electrónico y empecemos a escribir, Pepe, ya nos va a salir aquí debajo la opción de punto es, porque ya lo tenemos guardado en, nuestro, en, nuestra, en nuestra agenda, digamos, ¿vale? En nuestras Elena, direcciones. Elena, que ¿Sí? te, te digo yo que si no os hace una práctica es como si nada. Claro, pero es que tú ya sabes que hoy lo que hacemos es la clase. Ya, pero, pero es casi de. Uh, así, por ejemplo, ahora que yo estoy medio así, me, no veo bien, no sí. veo nada. Ya, pero es que ya sabes que ahora hacemos, primero explicamos, después practicáis vosotros, ¿vale? Porque no todo el mundo tiene un ordenador para él solo ahora mismo. Ah, vale, vale, vale. ¿Vale? Entonces, vale, vale. ya sabes que primero hacemos las clases y después hacemos prácticas. Pero sí, primero señora, hay que explicarlo, ¿de acuerdo? Ya te entiendo, sí, sí. Perfecto, gracias. Vamos a ver nada. Que, que me parece interesante. Hay una persona que nos escribe. Me parece interesante porque si no guardas el correo de la persona, después no sabes dónde lo tienes para mandarle un nuevo correo. Claro, es muy útil porque así ya lo tienes ahí guardado y el siguiente correo pues ya lo tienes ahí. Es mucho más fácil, ¿verdad? A ver, Nabil. ¿Quieres preguntar algo? ¿Que tienes la mano levantada? Nabil, estás silenciado. Abre el micro para poder hablar, que si no, no te oímos. Ahora, oí? ahora sí. A finalizar el curso, eh, ¿tiene alguna práctica en empresa? Pero a ver, esto, esto es, el, es el curso y, no, y vais, a ir a, vais a ir viendo distintos módulos y distinta, vais a, os vamos a enseñar algunas cosas, vais a aprender algunas cosas, ¿vale? Y la, cuando, yo digo los, cuando yo digo lo de las prácticas, Nabil, que me estaba preguntando el otro compañero, me refiero a que vais a practicar las cosas que estamos aprendiendo vosotros en vuestro ordenador. ¿Vale? Que voy en mi coche, por eso, si no, eh. A ver, José, que tienes la mano levantada. Tenía una... Lleva una media hora esperando y, y nada. Eh, a ver, te pregunto. Para juntar archivos, de este equipo de los currículos y luego... Lo de la firma que me he quedado así como bloqueado. O sea, que tú tienes dudas con adjuntar con adjuntar archivo y la firma. Sí. Vale. Mira, José, si te parece lo que vamos a hacer es que eh, yo voy a, voy a. A ver, me estoy? que se me están pasando las diapositivas ¿verdad? Espera. Vamos a, si quieres, vamos a volver un poquito atrás un segundo vale Pero no te preocupes porque luego cuando se abra eh, eh, la presentación, luego tú la puedes ir viendo tranquilamente, ¿vale? Después del curso, que ahora cuando acabemos, ya la vas a poder ir viendo tú tranquilamente, ¿de acuerdo? Vale, Marina, gracias a ti. Vamos a repasar esto, ¿vale, José? Insertar el contacto, que es donde estamos, y después tú repasa, ves la presentación y vas repasándolo todo, ¿de acuerdo? Y ya sabes que si tienes cualquier duda, lo que sea, me puedes escribir, José. ¿Vale? Vale, gracias, Elena. A ti, José. Venga, vamos a eh, repasar esta última, esta opción 1 por última vez y pasamos a la segunda opción, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a añadir un contacto, vamos a crear un contacto. Libreta de direcciones, nos sale esta ventana grande, archivo, nueva entrada. Y vamos a nuevo contacto y aceptamos. Aquí, nos acordaos que me ha inventado esto de Pepe Pérez, ¿vale? Pérez arroba punto es lo escribimos y le damos a guardar y cerrar. Y entonces, cuando vayamos a escribir la dirección, ya nos sale solo lo de Pérez arroba punto es ¿vale? José, ¿mejor? No, no lo veo, Elena. ¿No lo estás viendo? Bueno, ahora cuando, cuando lo abramos no te preocupes que lo, lo puedes ir revisando, ¿vale, José? Vale. Jesús, ¿tienes alguna duda? Abre el micro, por para que te podamos oír. Eso, gracias. Eh, tengo una duda de la firma, que estaba en un, en un circulito, que la palabra ahora mismo no me acuerdo cómo era. A ver, en la firma. En la firma, más para atrás era, más para atrás, sí. A ver, mira, ah, más, más. aquí, esta es la primera de la firma, recuerda que pinchamos en firma. Vale, ¿Vale? no era, era lo de la firma, pero un poquito más abajo. Yo te, te lo repaso entero, Jesús, ¿vale? Vale. Mira, pinchamos en firma. Vamos sí. a... Pinchamos en firmas ahí abajo, ¿vale? Y sí. nos sale esta ventana grande. Sí. ¿Vale? vale. Aquí, aquí tenemos que pinchar en nueva y nos sale esta ventanita pequeñita. Y aquí escribimos, pues, lo que... Como tú quieras llamar a tu firma. Yo he puesto prueba, pero tú puedes poner lo que quieras. Puedes poner mi firma, por ejemplo. Vale, lo la raya azul, ¿no? Eso es, ¿Vale? ¿vale? Y le das a aceptar para vale. que se guarde. Y aquí tú ya escribes lo que sea. Pues Jesús, no me sé tu apellido, pero Jesús lo, tu apellido y debajo puedes poner tu teléfono, tu correo electrónico, lo que tú quieras. Vale. vale. Y le das a aceptar que si no, no se guarda. ¿Vale? Aquí abajo le tienes que dar a aceptar que si no, no se guarda. ¿Vale? Ah, ¿no? Y ya está. Vale. Y entonces, cuando tenga en el siguiente correo en el que quieras meter tu firma, incluir tu firma, le das aquí a firma y recuerda que yo he puesto prueba porque a mí se me ocurrió prueba, vale pero tú pon vale, tu vale, firma, vale. Lo que, lo, tú vale. lo llamas como tú quieras y entonces vale. vas, firma, prueba y ¡zas! Ya te sale. Vale. ¿Vale? Muy bien. Gracias. A ti. Muchas gracias, Jesús. Venga, pues vamos a ver la segunda manera para, eh, para crear un contacto, ¿vale? Segunda opción. Me preguntáis que, qué ponéis en la firma, ¿vale? En la firma podéis poner vuestro nombre, vuestro apellido, vuestra dirección de, de correo electrónico, vuestro teléfono, ¿vale? Es lo que, es lo que se suele poner. Elena. José, Hola. dime. Mira, yo me lo he pensado mejor. Lo de la firma es mejor. Mándalo a, a mi correo y así lo veo mucho mejor. ¿Vale? Y yo, tú me lo mandas a mí. José, y tú porque lo tú. A ti. José, porque tú. ¿Dónde estás viendo? ¿Qué lo estás viendo en un móvil? En el móvil, sí. En el móvil, igual por eso lo ves un poco pequeñito, ¿no? Sí. Claro, normal, claro, lógico. No pasa nada, Porque no te justamente, preocupes. Sí. sí, justamente está puesto en el número 12. No la vale. veo. Claro, escucha, no te preocupes, José. Después, cuando acabemos el, la clase de hoy, ¿vale? Ya se ha, ya. Tú ya vas a poder entrar en la plataforma de líderes digitales con tu, con tu nombre, tu contraseña y esas cosas que sabes tú, ¿vale? Y ya puedes ver la presentación tú cuando tú quieras. ¿De acuerdo? No te preocupes. Elena. Estoy un, estoy un poquito nervioso, Elena. No te preocupes, José, no te, estate tranquilo, así estamos aquí para resolver dudas. No te preocupes, ¿vale? No te agobies. Vale. vale. Vale. Vamos a intentar avanzar un poco. Paloma, ¿querías decir algo? Sí, yo. Cuéntame. Mira, yo estoy utilizando el, el, el móvil porque eh, la tablet no tiene wifi. Vale. Las tengo que poner bien y necesito correo electrónico que no lo tengo. Bueno, no os preocupéis porque luego lo, esto lo vais a poder ver después, ¿vale? No os preocupéis. Vale. Vamos a avanzar un poquito para que nos dé tiempo a ver las cosas, que si no vamos un poquito justos de tiempo, ¿vale? vale. Porque acabamos a la una, ¿verdad? Sí. Claro, pues nos faltan 25 minutos. Vamos a avanzar un poquito para vale. que no nos queden ahí muchas cosas pendientes. Y después. Esta presentación que yo os estoy contando ahora la podéis ver todas las veces que queráis, ¿vale? Vale. Gracias, Paloma. Y nada, ropa. Venga, vamos a seguir, a ver. Estamos entonces en opción 2, de cómo creamos un contacto, ¿vale? Tenemos otra opción, podemos ir a... ¿Veis? esta, esta la barra la, El menú este de arriba del todo... ¿Vale? Veis que aquí pone nuevo contacto y quiero que os fijéis en que aquí abajo también hay otro menú que pone un sobre, pone como dos personitas, pone aquí como unas notitas, un calendario, unos puntitos, ¿vale? Quiero que, que, quiero que os deis cuenta de que también hay aquí abajo una opción, ¿vale? para que luego cuando lo veáis vosotros solos que no digáis, ay Dios mío, ¿y esto qué es? ¿Vale? Entonces, podemos hacerlo de las dos maneras. ¿Vale? Acordaos, podemos hacerlo como os he explicado antes, que añadimos aquí, en la libreta de direcciones, acordaos, la opción 1, libreta de direcciones, y hacéis todo esto que contamos antes. ¿Vale? Os sale, ponéis archivo, nueva entrada, nuevo contacto, aceptar, que es lo que hemos visto. Rellenáis estos datos de Pepe Pérez, por ejemplo, y ya está. Y la otra opción que podéis hacer también es desde aquí, nuevo contacto. ¿Vale? Aquí también tenéis esa opción. Tenéis que luego cuando practiquéis vosotros pues a lo mejor notáis que para vosotros y vosotras pues a lo mejor es más fácil de una manera que de otra ¿vale? ahí ya luego cada uno tiene sus preferencias ¿vale? lo que os resulte más cómodo o más fácil o lo que entendáis mejor, lo que sea ¿vale? podéis, eh, podéis hacerlo aquí arriba en nuevo contacto o quiero que os fijéis que abajo también tenéis ahí unas cuantas opciones que no se ven tan fácilmente porque están abajo y son más pequeñas, pero os lo cuento para que luego, cuando vosotros estéis ahí enredando con el audio no lo veáis y digáis, madre mía, ¿y esto qué es? ¿Vale? Entonces tenéis arriba, nuevo contacto o abajo. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo... Ordenamos nuestros correos, porque a veces tenemos un montón de correos electrónicos, es un jaleo, no sabemos dónde está cada cosa... Es muy práctico tener las cosas ordenadas. Entonces, ¿cómo ordenamos los correos? A ver, en este menú grandote de arriba, en el que estamos viendo todo el rato, ¿vale? Veis que pone archivo, inicio, enviar y recibir, y aquí pone carpeta, ¿vale? Cuando pinchamos en carpeta nos sale este otro menú que veis aquí y pone nueva carpeta, nueva carpeta de búsqueda y un montón de opciones más. Vale, nosotros daríamos a nueva carpeta. Os lo repito. En el menú grande que estamos viendo todo el tiempo pinchamos en carpeta. Nos sale otra ventanita, otro menú y daríamos en Nueva carpeta. Carpeta, nueva carpeta. ¿Vale? Porque lo que, lo que queremos es crear una carpeta nueva para organizar nuestras cosas. ¿De acuerdo? Vamos allá. Aquí nos va a salir una ventana. ¿Veis? Crear nueva carpeta. Nombre. Y aquí poner, podéis poner lo que queráis. Yo he puesto prueba, igual que puse antes en la firma. Pero podéis poner eh, lo que sea, pues currículums enviados o lo que queráis. ¿vale? Lo que vosotros queráis. Podéis llamar la carpeta como queráis. Y le dais a aceptar. Aquí abajo veis que está aceptar. Entonces, cuando, como ya está creado, cuando vayáis a vuestro, estéis en vuestro correo, vais a ver que esta es, os va a salir ya aquí una carpetita que pone prueba. ¿Veis? Ya, ya sale esa nueva carpeta que habéis creado, prueba. ¿De acuerdo? Vamos a verlo otra vez. Vamos a ordenar los correos. Le damos a Carpeta, Carpeta Nueva. Y aquí escribimos el nombre de la carpeta. Yo he puesto Prueba, pero podéis llamar la carpeta como queráis. Y le damos a Aceptar. Y veis que cuando ya vamos a nuestro correo, aquí pues veis un montón de carpetas que tengo yo mías del trabajo y ya sale Prueba. vale Ya está creada ahí esa carpeta. Y ahí podéis meter pues todos los correos que, que, que queráis meter en esa carpeta de prueba. ¿Vale? Hay una persona que nos pone eh, como cuando guardas un documento en el ordenador. Eso es. También o sea, puede ser... Es una, da... manera de, es una manera de organizarlo. Elena, ¿Vale? Elena, sí. Elena. Sí, bueno, Antonio, también puede ser archivo, ¿no? Eh también ah, bueno a ver lo que pasa es que nosotros lo que queremos es eh, eres juan antonio verdad Sí. vale juan antonio nosotros lo que queremos es que en este caso sí. crear una carpeta una ejemplo, carpeta de archivo de archivo de archi para, para digamos archivar, de archivar. para archivar todos los correos imagínate todos pues ahí quieres meter todos los correos, los correos, claro, electrónicos todos los correos. Todos los correos electrónicos de eh, las empresas a las que mandas tu currículum, claro, ¿vale? Claro. Eso es. Exactamente, ¿Vale? eso es lo que te quería decir. Eso es, Juan Antonio, muy bien. Ahí guardas todos, los, todos esos correos. ¿Vale? Vale, gracias. Elena. Elena. Yo Mira, yo quitaría la carpeta nombrado de archivo y pondría documentos. Vale, a ver, ahí la carpeta la podéis llamar como vosotros queráis. ¿Vale, José? Yo he puesto prueba porque era una prueba lo que estaba haciendo para enseñaros, pero eso como vosotros queráis, ¿de acuerdo? Jesús, que tienes la mano levantada, ¿tienes una duda? Sí, mira, tengo una duda. Cuéntame. Tengo donde la bandeja de entrada, guardadores, elementos eliminados, eh, elemento eliminado activo eso, eso que... Pero a ver, escucha, Jesús, ahora sí. lo que estamos haciendo, ahora lo que, lo, que, lo que en donde tienes que entrar es en donde pone carpeta. Carpeta, vale. ¿Vale? Eso es de antes. Ahora tú pinchas en carpeta. Y en sí. carpeta tienes que pinchar luego en nueva carpeta. Una nueva carpeta. Carpeta, nueva carpeta. ¿Vale? Vale. Y entonces te sale esta ventana y aquí escribes el texto aquí escribes el nombre de la bueno, carpeta que bueno, ahí yo he puesto prueba sí. pero vosotros podéis poner lo que queráis vale vale, vale, vale. y le das a aceptar porque si no no se guarda vale vale. vale vale gracias a ti venga vamos a seguir Va, eh, respuesta de vacaciones. A ver, imaginaos que estáis trabajando eh, en una empresa, ¿vale? Y os vais de vacaciones en verano o en Navidad, lo que sea. Entonces tenéis, que, tenéis, está bien que pongáis una respuesta de vacaciones, es decir, que si alguien os manda un correo electrónico mientras vosotros estáis de vacaciones no lo vais a ver porque estáis de vacaciones y no vais a abrir vuestro correo del trabajo. Entonces, esa persona que os manda el correo y que vosotros no veis, va a recibir de forma automática un email diciendo que vosotros vais a escribir y que vais a tener que poner pues mm, eh, Juan Antonio está de vacaciones del 15 al 25 de agosto. Si necesitas ponerte en contacto, eh, pues escribe a otro compañero o podéis dejar un teléfono, lo que queráis, ¿vale? Pero la respuesta de vacaciones es para que cuando no estáis en la oficina, no estáis en vuestro puesto de trabajo, la persona que os manda un correo sepa que no estáis, porque si no, a lo mejor os manda el correo y está esperando ahí 15 días hasta que le contestéis, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se hace esa respuesta de vacaciones. Elena. Sí. Soy sí, bueno, Juan Antonio. Hola, Juan Antonio, dime. Sí. Me has ha dicho eh, el nombre mío, pues, eh, <risa> pues ya te saco de duda. Estoy de vacaciones, ¿no? Pues, Estás de vacaciones, sí. Ver, pues se lo doy a, a una hermana mía o al cuñado mío, ¿no? Mismo, que me recuerda el recaudo por ejemplo, pero imagínate que imagínate que es que eh, no que, que, que es que estás en un trabajo no se lo puede dar. Trabajo, a un compañero de trabajo eso es a un compañero de trabajo eso es vale pero compañero. tú tienes, tienes que decirle a esa persona que tú estás de, que no estás que estoy de vacaciones claro claro si estás de vacaciones, una compañera claro imagínate que es que yo me quiero poner en contacto contigo porque es que quiero que me expliques algo sí, sí. y te mando un correo pues si yo, yo, yo no tengo por qué saber que tú estás de vacaciones. No, claro da, darle el número de teléfono y que ella se ponga en contacto conmigo. Eso es, entonces, para que la persona que te manda el correo sepa que no estás y no se quede ahí esperando por ti hasta que tú llegues. Tontamente, tontamente. Exactamente, porque a lo mejor es algo urgente y necesita que es, le contestes algo. Y pago, ¿sabes? Eso es. Muy bien, Juan Antonio, lo has, lo has entendido, ¿verdad? Sí, yo sí. Genial, perfecto. Muchas gracias. A ti, hombre. Pues entonces, eh, vamos a ir a esta parte que veíamos al principio, ¿vale? Información de cuentas. En esta información de cuentas, que como os decía al principio, aquí hay muchísima información, ¿vale? Aquí podemos poner una foto, podemos... Pues, Elena. Aquí. A ver, ¿quién me está hablando ahora que no veo? Ah, yo Enrique. Soy Enrique. Estaba levantando sí. la mano. Perdona, es ah. que como sois tantos no os veo a todos, discúlpame. Eh, oye, una cosa, por ejemplo, sí. tú imagínate que te vas eh, de vacaciones, sí. ¿no? Entonces, tú por ejemplo, podrías escribirle un correo a esa persona y hacer tu propia firma a esa persona, le llega y como has dado toda tu información, él se pone en contacto contigo y tú ya... Le das la información directamente por teléfono del compañero con el que tiene que contactar, ¿no? Y así es más sencillo, ¿no? Okay. Claro, pero imagínate, tú estás hablando de una persona, Enrique. Sí. Si, si fueran 10, ¿qué lo vas a hacer con 10 personas? Bueno, ya, pero... Claro. Ver, es que no te, no, no, no, supongo que no van a contactar contigo... Eh, A ver, tú piensas. Un, un, un segundo, Juan Antonio, un segundo. Enrique, escucha. Enrique, Juan Antonio. Juan, Juan Antonio, un segundito, por favor, un segundito. Mira, Enrique, eh, eh, o oh, sí, ¿vale? Tú piensas que si estás trabajando en una empresa, ¿vale? A lo mejor te están escribiendo tus clientes y son más de uno, ¿vale? Tú no puedes estar hablando uno por uno porque imagínate que de pronto es que te va a contactar un cliente nuevo tú no tienes no, no le conoces ¿Vale? ya pero puedes reenviar ese mensaje a muchos ya y si es un, y si es un, ya pero eh, no, no normalmente normalmente cuando nos vamos de vacaciones elena para no. todo sí José, juan, juan antonio dime es que quiero decirle algo a, a ver, el... enrique dile enrique. Y si son varias personas Eso. de una empresa que quiere hacer un. un, claro. un Hola. Una, ¿Hola una, claro. una, una, una cena o algo parecido. Una comida. Claro. ¿sabe? Imagínate. Enrique, la cosa es que eh, cuando no. nos vamos de vacaciones tú estás pensando solamente en personas que tú conoces y que sabes que se pueden poner en contacto contigo imagínate, pero es que a lo mejor se quiere poner en contacto contigo alguien que tú no sabes o que tú no conoces porque te quiere ofrecer un puesto de trabajo y tú no tú no sabes que esa persona te va a llamar o te va a escribir mientras tú estás de vacaciones imagínate porque las vacaciones eh, la mayoría de la gente está pensando en sus vacaciones eh, en las vacaciones no estoy pensando en el trabajo, entonces ahora mismo te manda un mensaje y tienes que contestar el trabajo a 10 personas y, y claro, estás pensando otra vez en el trabajo vale, entonces ya, eh, ya Elena, el que... pero el tema es que si le he enviado el correo antes de irme de vacaciones, ya dándole la información que me voy de vacaciones, le doy el contacto con el que tiene que contactar, con que viene... ya conmigo ¿Ah? no va a contactar ¿entiendes? Que por eso lo digo, que es una cosa que te evitas. Que es ver, una que cosa, voy. claro, pero es que tú sigue, sigues pensando en que te va a escribir alguien que tú ya conoces. Sí, claro. Y si sí. te escribe alguien que tú no conoces, ya ¿qué hace? ¿Se queda esperando 15 días a que tú te vuelvas de vacaciones? Pues entonces a lo mejor el puesto de trabajo ya se lo ha dado a otra persona. ¿No te van a esperar 15 días a que tú vuelvas de tus vacaciones? Sobre todo porque en las empresas verdad? no esperan Sí, sí, sí, sí. Claro, la, la gente No había <ríe> no estar... caído en ello Claro, la es? gente no puede estar esperando contigo a que tú vuelvas de vacaciones ¿Vale? Entonces, a, a, a, además muchas veces las que tienen más cuentas de Outlook son empresas Claro, eso es que esa, la, la gente normal o la gente que tiene cuentas de correo tiene la suya <ríe> que es Acu, juro que sea. Claro que sea. Y al que suelen utilizar el, el son más empresas. Eso. Pero ver, bueno, pero... En, en cualquier caso, ¿vale, Gonzalo, Enrique, que lo estáis comentando? Es importante que tengamos una respuesta para cuando no vamos a estar. ¿De acuerdo? Sí, José, porque... José, un segundito, que José tiene la mano levantada desde hace un rato. José. Vale. Abre el micro, José, porfi, para que te podamos oír. A ver, yo tengo una pregunta para Enrique. Eh, no sé si Enrique está por ahí. Sí, sí, está por aquí. Eh, eh, habla, habla, que te está escuchando. Enrique. Aquí estoy. Buenos días, yo soy José. Mira, imagínate. Que yo me dedico a trabajar pasado mañana de friante y me voy 15 días de vacaciones. ¿Qué harías? Vale, pues ese es el ejemplo, ¿vale? Que, que estamos comentando. Muchas gracias, José. Una cosa, por favor. ¿Quién está hablando ahora? Que no le veo. Yo, yo Arpa. que Arpa, ah, Arpa? Vale, Arpa, sí. Vale. Cuéntame. Escúchame, escúchame, Enrique. Eh, hay cosas que, por ejemplo, eh, tú estás trabajando eh, durante, durante desde enero hasta abril, estás trabajando en una empresa, vale, te vas a coger 15 días, entonces, eh, esos 15 días, ¿qué vas a hacer? Estar contestando también al trabajo para tú estar ahí, otra vez que estás pensando en el trabajo y vas a volver otra vez a estar 15 días que estás de vacaciones en vez de estar haciendo lo que es estar en las vacaciones, por ejemplo, estar en la playa. En vez en... de tomar el sol en la playa. A ver, que en vez de eso estar en, eh, mirando el móvil y mandando mensajes del trabajo cuando estás no estás en trabajo, ¿qué eso prefieres? Es. Eso, ¿Eso o estás es. disfrutando? Eso es. A ver... ¿Qué? A ver, yo, que sí, yo, yo creo como, que te ha quedado claro que sí, Enrique, yo creo que yo ya la he quedado como, como, como, como empleado y me voy de vacaciones, eh, yo lo que quiero es desconectar y no saber nada del trabajo. ¿verdad? Claro, con, eso con, es. Con lo cual me olvidaría del correo electrónico. Eso, eso es. Lo, eso, lo tengo claro. No, pero... que te, de, y te echaría a la calle. A ver, No, a ver, no, no, no, no, no, a no a se trata no pero... de eso. Vamos a dejar a Enrique que conteste, ¿vale? No, no se trata de eso, sino que eh, era como dice Elena, yo he pensado desde el punto de vista de que yo voy a contactar con gente que tengo trato normalmente, pero con gente que no conozco, yo no sé si voy a contactar con ellos, entonces, o oh, ellos van a contactar conmigo. Entonces, eh, ese punto de vista no, no me he parado yo a, a, a pensar. Claro, pues para eso estamos, Enrique, para pensarlo entre todos, ¿vale? Además, tam, tam, eh, nos quedan cosas que... Quería minutos, Contalo, decir. dime, sí. Eh, muchas veces tú, tú dices, me voy de vacaciones, tal, pero es que por mucho que tú se vayas comunicado a tus clientes o tal, eh, luego te, también te escriben aunque estés de vacaciones, o sea que... Muchas veces hay que estar pendiente de comer, aunque digas, no me voy de vacaciones. <risa> Muchas gracias, Gonzalo. A ver, vamos a... Jo José, José, ¿tiene tiene soluciones? José tiene la mano levantada. José, ¿nos querías decir algo? José no. Meléndez. Juan Antonio. Ya, un segundito. Es que Mira, José Meléndez tiene gente, la mano levantada. Mo mocha, mucha gente a ver. Que está buscando un empleo ya ah, desempleada. Sí. pero yo por mí quiero que estemos... a ver me oís cada uno para también. para que nosotros podamos colaborar claro, y con claro. este encima eso es a ver es que está hablando Entonces, el otro un segundito José Menéndez sí a ver eh, ahora yo quería preguntar una cosa que sí y eh, si, si tú llegas tarde al trabajo dos o tres días no te pasa nada no pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos sí. hablando ahora, José. El trabajo que sea, Mende. A José, ver, el trabajo que sea. Vamos a terminar esta parte que estamos viendo, ¿vale? Porque ya se acaba la clase de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver esto y ya lo siguiente lo vemos el siguiente día, ¿de acuerdo? Pero vamos a acabar esta parte de, de lo de irnos de vacaciones, ¿vale? Respuesta de vacaciones, ya nos vamos. Vamos a... Esto que os decía de información de cuentas, ¿vale? Que hay muchísimos datos, muchísima información, ¿vale? Es un poco complicada esta parte. Entonces, tenemos que ver, fijarnos en ¿Veis que aquí pone respuestas automáticas? Si pinchamos encima de respuestas automáticas, nos sale esta otra uh -huh. ventana grande. ¿Vale? Que pone respuestas automáticas y aquí veis que hay un montón de opciones y un montón de información. Vamos a ver lo que nos interesa a nosotros, ya nosotras. Vamos a darle a enviar respuestas automáticas, que es lo que queremos, que se envíen solas. Cuando alguien nos manda un correo, que, se, que, que le llegue una respuesta automáticamente a esa persona, ¿vale? Enviar respuestas automáticas. Aquí vamos a ver desde cuándo hasta cuándo queremos que se envíen esas, esas respuestas. Porque, por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones, vamos de vacaciones pues 15 días o una semana, lo que sea. Nos vamos, por ejemplo, del 9 de agosto al 25 de agosto, lo que sea, pero nos vamos entre unas fechas concretas. Entonces, en el calendario tenemos que poner exactamente desde cuándo y hasta cuándo nos vamos a estar, ¿vale? Para que mande esas, esas respuestas. Entonces, hemos yo aquí he puesto el ejemplo de... Eh, que ese envío de respuestas automáticas es del, desde el 20 del 12 del 20 de diciembre hasta el 29 de diciembre por ejemplo yo he puesto un ejemplo aquí vale me lo he inventado y aquí abajo he puesto estaré fuera de la oficina puedes escribir a y he puesto una dirección de correo electrónico que es de mi compañero oscar vale como hablábamos antes pues dejamos a otra persona Mientras que nosotros no estamos, dejamos a otra persona como un poco encargada o contacto mientras nosotros no estamos. Y le damos a aceptar para que se quede eh, guardado. Y cada vez que alguien nos escriba, en ese periodo de tiempo que hemos puesto del 20 de diciembre al 29 de diciembre, pues reciba un, ese mensaje de respuesta. Vamos a ver que tiene la mano levantada Claudia. Claudia, ¿nos quieres preguntar algo? Te tienes que abrir el micro, Claudia, para que te podamos oír. ¿Ahora me escuchan? Ahora te oímos, sí. Ah, ahora sí. Disculpa, Elena, es que te quería hacer una pregunta. Mira, este, eso también que tú dijiste ahorita, es que uno se va a acciones, eso también se lo tenemos que participar a la, a la empresa cuando tú te vas de vacaciones tú no te puedes ir de vacaciones tú sola entonces eh, por tu cuenta entonces en tu empresa tienen que saber que te vas de vacaciones porque ellos te lo tienen que te, te tienen que aprobar te tienen que dar el uh -huh. visto bueno a esas vacaciones tú no te vas de vacaciones cuando a ti te da la gana ¿vale? las personas tenemos uh -huh. unos días de vacaciones concretos al, al año ¿vale? entonces uh -huh. tú pides las vacaciones a tu empresa ¿vale Claudia? Vale, gracias Elena. A ti, a ver, hay otra persona que nos está pidiendo que, que repitamos esto. Vamos a repetirlo otra vez, ¿vale? Y ya terminamos. Respuestas de vacaciones, ¿vale? Todo lo que hemos hablado. Recordad, vamos a esta parte. Estamos en respuestas automáticas. En respuestas automáticas y nos sale esta ventana muy grande con mucha información. Vamos a ver qué nos interesa de esta parte, nos interesa, tenemos que seleccionar esto de enviar respuestas automáticas, tenemos que seleccionar eh, qué días nos vamos a ir, qué días no vamos a estar y que necesitamos que las personas que nos escriban pues reciban ese correo de que no estamos, ¿vale? ¿Qué días? Yo me he inventado, acordaos que me lo he inventado, ¿eh? que es un ejemplo, del 20 de diciembre de 2021 al 29 de diciembre de 2021, por ejemplo. Y escribimos aquí abajo, estaré fuera de la oficina, puedes escribir a... Y dejamos el correo electrónico de un compañero o un teléfono de, un teléfono de contacto de un compañero para que durante ese tiempo puedan escribir a otra persona. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar y ya está. No, el, el correo de la oficina Mandárselo al correo de la oficina ah, vale. ¿Vale? Como eh, Es la una Vamos a dejarlo aquí ¿De acuerdo? Vamos a el, Lo que nos queda, lo, como tenemos otra clase Otras dos clases más Pues ya lo, lo, lo seguimos eh, El próximo día De todas formas, el próximo día Haremos un poco de recuerdo de todo lo que hemos visto Hoy Y, y ya está ¿Vale? Y seguiremos avanzando y aprendiendo, y aprendiendo más cosas. Muchísimas gracias a, a todos y a todas. No, recordad que nos vemos... ¿Cuándo nos vemos? ¿Qué día nos vemos? ¿Qué día nos vemos? ¿Alguien se acuerda? Sí. El, el, miércoles. Miércoles. el miércoles. El miércoles. El miércoles. Sí. Miércoles. miércoles. Nos vemos el miércoles a las once y media miércoles. otra vez. Vale, vale. vale. Muchísimas a well gracias a todos y a todas. No. un buen día. Adiós. Adiós dicho? Sí, sí. Oh, chao. Sí. Sí.